día. Hola, Hola, sí. Hola, Nicolás. Sí, aprobó. O sea, tiene media sanción y va a senadores sí. ahora. Uh -huh. Y este seguramente va, va a ser aprobado. Es, es, el nombre de la ley es aporte extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia. Uh -huh. Pero en el fondo es un impuesto a las grandes fortunas. O sea, uh -huh. eso hay que decirlo a los Se todas lo conoce letras. comúnmente como el impuesto a las, a las grandes, grandes fortunas. fortunas Consiste básicamente en un impuesto que alcanza a los residentes argentinos. Sí. Por los bienes que tenga el 31 de diciembre en el país y en el exterior, que superen los 200 millones de pesos. O sea, los, si vos tenías bienes al 31 de diciembre, pagás entre un 2% al 3,5% sobre esos patrimonios. Y si tenés bienes en el extranjero, eso, esa alícuota va de 3% a 5,25%. Los que no son argentinos y tengan residencia en el exterior, uh -huh. van a pagar por los bienes que tengan en el país. O sea que también los alcanza, o sea, va a alcanzar a una gran cantidad de personas. Y este, y tiene una finalidad prevista en la ley, que es este destinos eh, sanitarios específicos, uh -huh. que la idea es posi la posibilidad de comprar vacunas, pero también tiene otros destinos eh, polémicos, como son este planes sociales, uh -huh. la, este, un estudio de exploración de gas. Entonces, es un proyecto bastante complejo, van bien polémico por distintas razones. Primero. Es un aporte extraordinario cuando lo es un impuesto. Sí. Y, y lo de extraordinario, por única vez, es algo que no se respeta normalmente en Argentina. O sea, nosotros vemos uh -huh. el impuesto a los débitos y créditos, era extraordinario. El impuesto, el aumento del IVA era extraordinario. El impuesto sí, a la sí. ganancia era extraordinario. Uh -huh. El impuesto a los bienes personales era por única vez, por ocho ejercicios. Y seguimos pagando todos los años. Entonces, de extraordinario se, se duda... Y la, la alícuota que tiene, o sea, el, el porcentaje que se paga es enorme con relación a lo que normalmente este, se genera en un activo, ¿no? Un activo, si vos tenés dólares en el exterior que tenés que pagar 5%, es una tasa muy grande. Entonces empieza a existir muchas... Este, ...discusiones sí, muchos Muchos opusieron, ¿no? esta gente del campo, bueno, la oposición también, y hablar... Lo que pasa es que tiene... A ver, la falencia que tiene son varias. La primera que, que se, se debe reconocer es la doble imposición. Hay un impuesto, que se llama Impuesto a los Bienes Personales... ...que graba los activos al 31 de diciembre que tenías... ...y que se pagó. Este graba exactamente lo mismo. Entonces sería una doble imposición por ese lado. Uh -huh. Por el otro lado está la confisca... ...que es muy confiscatorio, es muy alto porque el impuesto a bienes personales es entre el 0% y el 1%, y este va desde el 2% al 5,25%, claro, entonces un es un impuesto enorme. Y, este, y después tiene un, un problema de que alcanza a bienes productivos. Uh -huh. Es decir, este, eh, las acciones, todas las inversiones, el parque industrial, lo, la, las inversiones en capital, van a estar alcanzados, y eso genera, evidentemente, problemas para... ...invertir de nuevo. Entonces, esto lo que va a provocar seguramente es... ...que los que tengan inversiones en Argentina se vayan... ...y los que iban a venir no vengan. Entonces, es una forma de, de espantar inversiones. Seguramente va a haber eso. Y aparte que va a haber un gran... una gran este, inicio de juicios. Este, ya lo dijo Britos, ¿no? del, del Banco Macro. Que va, va, va a generar grandes juicios porque... ...es confiscatorio, tiene doble imposición... además tiene algunas cosas de irracionales... ...si vos no sos residente... ...igual te voy a alcanzar si estás en un país de baja tributación... ...entonces no tenés atribuciones... ...igual pre pretende alcanzar eso... ...entonces va a haber muchas discusiones... ...y sobre todo también por el destino... ...el destino, vos decís... ...bueno es un problema que necesitamos recaudar para, para comprar la vacuna... ...bien, entonces el 20% va para eso... ...o el 40% va para eso... ...y el 60% va para otra cosa... Claro. Entonces uh -huh. Creo que a ahí el, también ese, está ese ¿no? la polémica, porque si uno se pone a pensar, eh, sería lo correcto, o muchos lo ven como correcto, que los que más tienen tengan que aportar más. Sería como algo un poco más de equiparar la balanza para todos. Pero si el fin que van a tener estos 300 mil millones sí. es un poco dudoso, creo que ahí también arranca uh -huh. la polémica. Y además otra cosa, al 31 de diciembre vos podías tener una situación que hoy quizás no la tengas. O sea porque es del año pasado, sí. en medio de una pandemia. Entonces quizás sos Vicentín y este, estás en un concurso, una quiebra, entonces o vendiste los activos. Entonces en esa situación, no, bueno, hay un montón de situaciones en las que no es eh, es discriminatorio, porque si yo tengo 100 mil dólares acá o 100 mil dólares en Bolivia, tributan distinto. Es un tema de discriminación. Uh -huh. Y entonces este, va a existir un tema de seguramente de... ...judicialización de todo este, este régimen. Eh, de, ¿De cómo afecta a la Argentina... Eh, ...todo esto esto que se ha aprobado... ...se dio media de sanción... ...por lo menos en, en diputados... Sí. Eh, ...¿cómo afecta digo, a la Argentina... ...es esto que no vengan inversores... ...y que, se, y vayan que se, vayan, ¿sí? se vayan y que no vengan? Fíjate vos el tema de Alperín... ...o el, el dueño de Global... ...son personas que, se, que ya se van a ir... si yo te digo que el, el impuesto arranca... ...con 4 millones de pesos... ...o sea el que primero que paga tiene que pagar cuatro... ...para arriba... ...entonces... No pago los impuestos, me cambio de residencia, y el problema no es únicamente cambiar la residencia, sino que todos los impuestos que se van a dejar de cobrar en el futuro, por esto de que se vaya... Las inversiones. Uh -huh. Diego, ¿y cómo hay algún tipo de solución? Porque vos decís, bueno, eh, empieza el impuesto y los 4 millones, hablamos de personas que tienen un patrimonio, tiene bienes, por eh, 200, 200 millones. millones. Sí. sí, tendría que pagar 4 millones. ¿Hay algún tipo de, de solución, hay algún tipo de vuelta de rosca para que puedan aportar sin que haya fuga de capitales? Mira, normalmente vos tenés que tratar de ver que el, de, que el, el ingreso, tiene que ver primero razonabilidad. Cuando vos grabás un impuesto, generalmente se graba o el consumo, o el ingreso, o el patrimonio, o todos. Entonces vos tenés en Argentina 165 impuestos. Te graban los impuestos suntuosos, te graban los impuestos... Si tenés acciones, ya las grabás. O si sea, vos ya tenés algo que te graba todo lo que están grabando. Entonces es muy difícil de que vos puedas... Volver a generar una presión. Según el Banco, escúchate, según el Banco Mundial, la presión tributaria que hay en Argentina es del 106% sobre la ganancia. Es decir, que vos haces una empresa, trabajás y vas a perder plata. Exacto. Entonces, sí. es como que la Argentina que, le, tiene los impuestos más altos. Más alto de... y sí. la mayor cantidad de presión tributaria. Y le estás agregando más impuestos en medio de una pandemia. Entonces, en vez de tratar de, de que se genere a través de generación de riqueza, ellos están presionando sobre las personas que tienen. ...algún tipo de inversiones, y eso es el problema más grande. Están agravando eh, capital productivo. Ese ¿Y el problema. para qué se lo hace, Diego? ¿Para darle una palmadita a, a los populares a, a, lo, a la popular, digamos? Y ¿Para bueno, decir, ahí... bueno, sí, los que <risa> más tienen, que paguen más? Sí, es exactamente. Yo creo que este, que no está mal el tema de que sea progresivo, o es sea, el que más tiene, más, más debería uh -huh. contribuir, pero tiene que ser razonable. Tendría que además, incertivar, ese tipo de decir, mira, vas a hacer el aporte, después lo podés compensar con inversiones, con otro, un crédito fiscal, claro. después lo uh -huh. podés recuperar. O podrías decir que, que sea un aporte que se va a hacer sobre la base de mayor riqueza. O sea, vos tenés que tratar de generar mayor riqueza para que mayor sea la torta que se va a distribuir. Claro. No empezar a achicar las que existen. Sí, Entonces es sí, no. un problema de fondo y un problema de, este, de política. Uh -huh. Esto va a traer menor recaudación en el futuro. Y es, va a espantar, estamos necesitando dólares, ¿eh? Y la gente que de afuera no va a venir si te ponen impuestos del 5%. Exactamente. Bueno, vamos, vamos a ver cómo continúa esto. Recordemos, ahora necesito la, la aprobación del de sí. Senado. El Senado. Uh -huh. eh, va a pasar ahí. El Ministro de Economía está en contra de este proyecto, pero vamos a ver cómo continúa. Uh -huh. Diego, es. la gente que quiere acercarse a Valerza, que quiere contactarse con ustedes, ¿cómo puede hacerlo? Nos pueden encontrar en Alvear 499, estamos en medio cuadro del shopping. O uh -huh. si no, nos pueden seguir por las redes sociales. Bien. Eh, nos buscan este, en Instagram, en Facebook, y después subimos este, este video, lo subimos uh -huh. en YouTube, así que nos buscan por Valerza, valerza.com.ar también. Si quedó alguna duda, ahí está, eh, apenas hoy, si no me equivoco, rápidamente suben eh, toda la, la charla que tenemos los miércoles aquí en D7.9, la suben a las redes sociales de Valerza. Diego, gracias por haber venido, nos reencontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Chao.